Bueno, estamos Saludos, bueno. re... saludos saludo fanáticos del baloncesto femenino. Aquí yo es Román. Junto a mi amigo Pavel Meléndez, vamos a estar dando una información bien importante relacionado a ese tema que está ahí abajo. Photo Like Challenge. Pavel Meléndez. Photo Like Challenge. Yo creo que ya todo el mundo está familiarizado con este challenge, que es uno de los mejores, Joel, que, que tenemos en este proyecto. Y es como que el final de las conferencias, con esto se concluye ese, ese, nuestro gran evento. Así que Joel, tú da la explicación rapidito, porque esto es friend y comiendo. Así mismo, es, Pavel, este, quiero aclarar cuál es el propósito de esta competencia. El propósito principal es que gracias a esos likes que la gente le dé esa foto, van a recibir una invitación para que puedan seguir la página y la gente sepa más quiénes son ustedes. Eso les va a brindar eh, esa oportunidad en un futuro de conseguir algún tipo de oportunidad, sea tanto un colegio como una universidad, para conseguir una beca y este, tener esa exposición que se merecen ok dejando eso claro voy, voy a estar mencionando en qué consiste esta competencia eh, gracias a 360 eh, que tomó las fotos con la ayuda de vos Beater, Beater. estamos trabajando esos artes eh, esa foto la van a recibir página de básquet boricua es vida eh, tienes que darle like y darle compartir para que se refleje la suma de todos esos likes desde el día, si Dios permite, de mañana, desde el día de mañana hasta el domingo a las nueve de la noche, la mayor cantidad de likes será la ganadora de que ver. Oye, esto es fácil y simple. Van a ver, vamos a premiar tres posiciones. En esas tres posiciones, las tres chicas ganadoras que reciban los más likes, van a escoger en la página, escuchen bien, Puerto Rico Sportware. Puertorriqueños por Wear, quiero decir, Puertorriqueños por Wear. Y las ganadoras van a escoger un ítem. Y de esos ítems, el que tú escojas, se le va a enviar vía correo gracias a puertorriqueña Sport Sportware. Así que... Todas las chicas tienen que hacer su campaña para recibir lo más like posible. Y van a estar en dos páginas, Joel. ¿En qué dos páginas van a estar? Así mismo, va a estar en la página principal de Básquet Boricua Es Vida, pero también en la página de Liga Puertorriqueña Sportware. O sea que tienes que darle like a la foto de Básquet Boricua, pero también a la foto en... en Sportwear, Liga puertorriqueña. Puerto, van a estar Puerto dos Riqueña, Sportwear. Puerto Riqueña, Puerto Riqueña. La, misma, la misma foto van a estar en esas dos páginas. Y obviamente eso le va a dar la exposición, tanto en la página de nosotros como en la de la Liga puertorriqueña, que eventualmente estarán dando comienzo al baloncesto femenino. Y pues será de gran beneficio para ustedes para eh, ver si tiene algo, algo más que abundar, pero entiendo eh, que... Eh, es bien importante que todos entiendan que el like tiene que estar acompañado con darle like a la página. Nosotros, con un, un, un método que tenemos, sabremos si la persona que le dio like a la, a, la, a la foto y no le dio like a la página, ese voto lamentablemente no va a contar. Así que habiendo sí. dicho esto, tienes que entrar a nuestra página Darle like tanto a la foto como a nuestra página y hacer lo mismo en la página de puertorriqueña Sportwear. Y repitiendo lo que yo él dijo, la suma de los likes de ambas páginas va a reflejar cuánto likes en total hiciste. Y los más likes que tenga. las tres chicas con más likes que reciban, tienen esa, ese privilegio de escoger los premios en puertorriqueña Sportwear. Así que Joel, yo creo que estamos ready. Hicimos este video para eh, explicarle por más detalles eh, lo que significa esta competencia. Si hay alguna duda o pregunta, pueden dejar los mensajes abajo de este video que amablemente le vamos a contestar, Joel. Así mismo, eh, Pavel. Le deseamos mucho éxito. Para, para nosotros todas son ganadoras, pero van a tener un buen, un gran trabajo en compartir a todos sus familiares, amigos y compañeros de equipo en sus respectivos clubes. Bueno, así que sin más preámbulos, esperamos que ya eh, hoy miércoles, si Dios lo permite, a las nueve de la noche salgan esas fotos en ambas páginas y comenzar la campaña. Si no puede estar en miércoles, por alguna razón vamos a estar anunciando en nuestra página qué día va a comenzar, pretendemos que es hoy miércoles o mañana jueves, así que estén pendientes de la ahí. página. La gana, las ganadoras van a salir en el programa. Oye, no es malo que no mencionamos, la entrevista también, las tres ganadoras van a estar en entrevista con nosotros, en nuestro programa de los martes. Total. Así que yo creo que está todo claro, veo, es cuestión de que cada familia haga su campaña y ver quiénes las tres ganadoras de este challenge. Sí, Mo, eh, Pavel, le deseamos nuevamente mucho éxito y muchas bendiciones. Estamos aquí a la orden. Buenas tardes, buenas noches o oh, buenos días.